Madrid es la ciudad del 15M, es la ciudad de la protesta pacífica, la protesta que se produjo en las puertas del Congreso fue pacífica, si hubo alguna actitud condenable, condenada queda, pero fue una protesta pacífica y creo que se escenificó una cosa, que es que dentro del Congreso hay un tripartito y la oposición está sola y que fuera del Congreso la oposición a Mariano Rajoy está formada por millones de españoles. Bueno.